Esta vez en mi canal. Y hoy traemos las mejoras de la DICE Wave, esta, como se llama el arma. No sé cómo se llama, el cañón este que en los balazos del copón. Eh, lo que tendríais que hacer es coger el arma, ya tenéis el tutorial en el canal, tirar la caja que veis aquí arriba y también, debe paso ya con la recarga que tenéis como aspiradora, cogéis el bote que se encuentra también en la, arriba de la sala donde cogéis el arma. Tendríais que moveros, intentar hacer todo esto la ronda 12, ya que es la ronda que salen los perros y os vienen perfectos los perros para el easter egg. O sea que hacéis justo lo que estoy haciendo yo. Vais por la puerta hasta aquí La rompéis También en la ronda anterior en la que sale el megatón Tenéis que hacer que dispare al árbol Que voy a enseñar ahora Esperad que coja el matraz Ya tengo el matraz Y os acercáis al árbol donde está, Cosa esta como la seta Y colocáis el matraz abajo ¿Vale? Os vais el matraz No tenéis que hacer nada Simplemente dejarlo ahí un tiempo Y ir a la sala del cohete Donde se encuentra el Aikiri Y bajáis a esta zona justo de aquí y colocáis el bote de gas En esta zona tenéis que matar a un perro No hace falta matar a los tres como mato yo Y os alejáis. El bote se llenará y tendréis ya la primera forma de abrir la primera caja para la mejora de la arma Así que tenéis que ir justamente Espérate que estoy matando más perros A la zona de aviones caídos y disparáis al bote encima de esa caja En esa posición siempre sea en el mismo sitio Y esperáis un poco, la caja se abrirá y tendréis la primera mejora de esta arma 5 los nazis lo convirtieron en un arma para distancias cortas Esta arma es impacto de veneno, como veis, lo lanzáis al suelo y todos los zombies que pasen por encima Pues se van a morir instantáneamente, pero no es la mejora que más me gusta Y ahora tendríais que bajar también al árbol donde habéis colocado la seta y coger el matraz lleno Y bajar a la zona de eh, la primera anomalía, no sé cómo se llama esa zona Pondrá por arriba el puesto médico, ¿vale? La zona médica y colveréis aquí en la misma posición la misma caja. Soltáis lo que habéis cogido de la seta y tendréis la mejora de hielo. Esta es una de mis favoritas ya que aparte de congelarlos, hacerlos más lentos, si le metéis un puñetazo lo matáis y si os focuseáis en ello lo matáis más rápido. Vale, Siguiente, tendréis que hacer las tres anomalías, los tres fantasmas. Quien no sepa hacerlos, la guía estará en mi canal también, pero bueno, es una forma muy sencilla de hacerlos. Luego cogéis el fusible que veis aquí en esta posición, siempre está en el mismo sitio, en la zona de aviones, y bajáis otra vez a la zona de Daikiri. En la zona de Ikiria aparecerá una cosa que no aparece cuando no estáis en la, esta dimensión. Tenéis que estar en la dimensión de la anomalía y colocáis el fusible en la caja. No hace falta que estéis en la zona ni nada, eso simplemente va a romper la caja y esa caja se encuentra en la zona de estanque, ¿vale? O sea, cuando estáis en la nueva dimensión aparece la zona de ikiri pero cuando... aquí me muero, como veis, porque soy un desgraciado. Pero tenéis que ir a la zona de estanque ya que estará la caja abierta la zona de estanque. Vale, una vez estáis en la zona de estanque, vais a la zona donde está el camión este quemado. Y encima habrá una, habrá una caja donde os dará la mejora Igne, la mejora de fuego. Esta mejora está muy bien también. Me gusta más la de hielo, pero está muy guacha Y ahora, la última mejora. Quizás la más complicada de todas. Tenéis que meteros a la anomalía, que está en la zona de pack -a -punch. Si tenéis la anomalía a la izquierda de la caja, está a la derecha. tenéis siempre esa cosa en mente. Estar en el lado contrario de la anomalía. Y tenéis que ir a recoger estos cristales que estoy enseñando. Tenéis que ir recogiendo uno a uno... Bajáis otra vez a la zona de pacapants punch, no disparéis con el cañón, solo disparad a la caja porque si no perdéis el cristal, aunque vuelva a reaparecer, pero bueno, por si acaso no lo hagáis, volvéis a coger este cristal que está en la zona de ático, bajáis otra vez a la caja, lo disparáis y se van llenando los fusibles como veis, tendríais que volver, son tres cristales, el otro cristal está en la zona de aviones, también lo cogéis, bajáis, disparáis a la caja y ya tendríais la última mejora, que es la mejor mejora, uy la mejor mejora, vaya juego de palabra. Y ya tendríais todas las mejoras del Dike Show Wave, que lo necesitáis para el easter egg, es súper importante. Sin esto no podéis hacerlo todo Y sería por la mejora que veis cuando yo tengo el cristal metido en el arma, igual. Lo que pasa es que aquí se me buguea y bueno, no sale la mejora, pero, pero normal sale, ¿vale chicos? Así que nada, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un like, que os suscribáis y un besazo.